Tu CSS es una mierda, pero tranquilo porque no es culpa tuya. Es natural que al escribir CSS se vuelva complejo y enrevesado. Por eso en este vídeo te voy a dar tres conceptos en los que se apoyan empresas como Linkedin o Twitter para simplificar su CSS. Seguro que esto te suena de algo. Empiezas a programar una web desde cero y en cuanto tienes el HTML te pones a meterle CSS. Unas clases de bootstrap para hacer una retícula, un ID para dar estilo al menú, un selector para este botón... Y cuando te quieres dar cuenta, has montado la de Dios. Entonces, te fijas en un botón azul y piensas que quizá quedaría más bonito en rojo. Así que buscas por todo el CSS hasta que por fin lo encuentras y le cambias el color. Refrescas el navegador y... Todo sigue igual. Revisas la línea que has cambiado e intentas descifrar el selector que usaste. ¿Pero esto qué es? No tienes ni idea de qué está fallando, así que haces el truco infalible. Pero nada, no funciona. Ya ha pasado una hora y eres incapaz de cambiar el color. Pero ¿en qué estarías pensando? Esto no hay quien lo arregle. ¿Te resulta familiar? Es normal. Estos problemas se deben a dos causas principalmente. Causa número uno: Falta de una convención. Y es que en CSS no hay reglas para crear selectores. Puedes usar IDs, clases, poner estilo inline o usar las propias etiquetas HTML para aplicar tus estilos. Además, cada desarrollador puede definir esos nombres como quiera. La segunda causa es no comprender la especificidad. La mayoría de desarrolladores no sabe qué selectores tienen prioridad sobre otros. Y es que CSS le da una puntuación a cada selector en función del de número de IDs, clases y etiquetas que contenga. Pero hay dos excepciones. Los estilos en línea tienen prioridad sobre los estilos definidos en las hojas de estilo los estilos que usen important tendrán prioridad sobre todos los demás. Por eso, nunca es recomendable usar estas técnicas porque hacen que el código sea más difícil de entender y modificar. Para evitar estos problemas es necesario utilizar una metodología, es decir, un conjunto de reglas que harán nuestro CSS más simple. La metodología más básica es el CSS orientado a objetos. En esta metodología solo se permite usar clases en nuestros selectores, para que todo el CSS se pueda reutilizar y quede desacoplado del HTML. En CSS-orientado-objetos a se considera que una web está compuesta por dos tipos de estilos, los elementos que definen la estructura y sus skins, que son estilos compartidos por varios elementos. Otra metodología muy popular es SMax, que podríamos decir que es una versión sofisticada del CSS orientado a objetos. En lugar de diferenciar solo entre elemento y skin, se clasifican las partes del estilo en cinco categorías base, layout, módulos, estados y temas. El problema del CSS orientado a objetos es que es demasiado simple y tiende a producir código caótico. Los nombres de las clases pueden ser cualquier cosa y se confunden entre sí los elementos y sus skins. Mientras que Smax está en el extremo opuesto, es una metodología demasiado compleja. Utiliza multitud de categorías para clasificar los elementos y eso la hace difícil de aplicar en la práctica. Por eso, mi metodología favorita es BEM, que está a medio camino entre ambas. La metodología BEM combina lo mejor de cada mundo al igual que en el CSS orientado a objetos solo se permite usar clases para reutilizar el código y desacoplarlo del html, BEM también te va a ayudar a dividir tu diseño en componentes y a usar nombres de clase consistentes, pero a diferencia de smacks solo hay tres categorías que debes recordar, bloques, elementos y modificadores, por tanto es rápido de aprender y muy fácil de aplicar. Veamos qué significa cada uno de estos conceptos. Bloques. Llamaremos bloque a un pedazo de nuestra página web que tiene sentido por sí mismo. Para declarar los estilos de los bloques utilizaremos sencillamente una clase con el nombre del bloque, por ejemplo, cabecera. A veces los bloques pueden tener nombres compuestos por varias palabras. En ese caso usaremos guiones en nuestra clase, por ejemplo, mi bloque compuesto. El ejemplo más típico de bloque es un botón, porque tiene sentido por sí mismo y podría reutilizarse en otras pantallas. Podríamos darle estilo en CSS con la clase button. Pero los bloques no tienen por qué ser siempre tan sencillos como un botón, también pueden existir bloques más complejos como por ejemplo la publicación de una red social. Si te paras a pensarlo, las publicaciones son también trozos de página que se reutilizan y tienen sentido por sí mismos. Podríamos darle estilo a este bloque con la clase Post. Otro ejemplo de bloque muy común es el menú de navegación, una parte que se suele reutilizar en todas las páginas de un website. A este bloque podríamos darle estilo con la clase Menu. En resumen, los bloques pueden ser más o menos complejos, pero siempre se caracterizan por ser partes de la página web que se pueden reutilizar y que son independientes del resto. Elementos. Llamamos elemento a un trozo de nuestra página web que no tiene sentido por sí solo, sino que forma parte de un bloque. Un bloque podrá contener uno o varios elementos. Para declarar los estilos de los elementos, utilizaremos clases con esta estructura. El nombre del bloque al que pertenecen, dos barras bajas y el nombre del elemento. Siguiendo con el ejemplo anterior, habíamos dicho que un menú de navegación podría ser un bloque, que tendría la clase Menu. Pero, ¿qué clases usaríamos para referirnos a cada una de sus partes? Como vemos, contiene un logo y seis botones. Pues siguiendo la estructura que hemos visto, podríamos dar estilo al elemento logo utilizando la clase menu, dos barras bajas logo, y a los elementos botones utilizando la clase menu, dos barras bajas button. Pero cuidado, es fácil equivocarse al nombrar elementos. Ten cuidado con estos errores comunes. Confundir bloque con elemento. Ante la duda, pregúntate, ¿este trozo de mi página web se podría usar por sí mismo? Si es así, se trata de un bloque. Si ese trozo depende de otro o no tiene sentido por sí mismo, probablemente sea un elemento. Anidar cuando no es necesario. En BEM no existe el concepto de subelementos, es decir, un bloque puede contener elementos, pero un elemento no puede contener más subpartes, por tanto no existen clases del estilo bloque, elemento, subelemento, en su lugar lo que se hace es simplemente crear un nuevo bloque, aunque muchas veces ni siquiera es necesario. Imagina que tienes este bloque, que representa una publicación destacada de un periódico, que contiene una sección con un párrafo de texto y una imagen, y debajo una etiqueta con el autor. ¿Qué clases podríamos usar para referirnos a la imagen y el texto? No tendrían sentido por sí solos, por lo que simplemente podemos referirnos a ellos con las clases Feature Post Text y Feature Post Picture. Recuerda, en BEM no es necesario que los nombres de los elementos estén anidados de la misma manera que el HTML. Modificadores. Los modificadores son clases que puedes añadir para cambiar la apariencia o el comportamiento de los bloques y elementos. Se utilizan normalmente para diferenciar las distintas variantes de un bloque o de un elemento. Para modificar un bloque usaremos clases con la estructura bloque guión, guión, modificador y para modificar un elemento usaremos bloque barra baja barra baja elemento es decir el nombre del elemento guión, guión modificador por ejemplo si tenemos dos botones uno primario y otro secundario podemos darle estilo usando las clases button primary y button secondary para diferenciarlos otro ejemplo típico Usar modificadores para controlar el tamaño de los textos. Podríamos implementar estos dos títulos con un modificador title-size-regular y otro title-size-big. <risa> Nunca uses solo modificadores. Recuerda que las clases modificador no tienen sentido que aparezcan solas porque solo sirven para modificar bloques o elementos que ya existen. Siempre deben acompañar a una clase bloque o a una clase elemento. Pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a me gusta. Si tienes cualquier pregunta, no lo dudes y dropéame un comentario aquí abajo. Pero lo más importante, suscríbete ahora al canal para enterarte de todo lo que subo. ¡Chao!